Con lo dicho, Susho, <ríe> eh, vamos a decir, creo que es el seleccionador de, esta, de este equipo juvenil sí, que claro. está dando ánimo y, y supongo instrucciones para intentar hacer que se pase lo mejor posible esta partida. Y ya está. Y el padre del suplente, Marcos, muy buen jugador también, que ha perdido, pues creo que en la final de este autonómico de la Comunidad Valenciana juego muy completo y bueno ¿qué buenos he días hecho? a todos bienvenidos he hecho a abuelo muy bienvenido nuevamente está aquí. a las instalaciones donde vamos a emitirles en directo a través de la Liga Sport TV. en primer lugar la final la final en división de honor juvenil en la que van a enfrentarse a las dos selecciones la selección de Murcia y la selección valenciana les paso a presentar el equipo los jugadores que van a representar a la selección murciana Jonathan Aoull y Casimiro Fernández. Con Silvia Soriano como técnico. Y por parte de la Federación Valenciana, su selección en esta final en División de Honor Juvenil con sus jugadores Adrián Ponce, Rafael De Castro y Oscar Rojamora Con su técnico Jesús Enrique y el árbitro encargado de estar pendiente en todo momento de esta final, entre las dos selecciones, Murcia y Valencia, el señor Jorge López. Nos ponemos ahí, nos quedamos ahí situados para que el amigo Misty, la fotito, esté ya todo hecho. Desearos toda la suerte del mundo, disfrutar de la final chicos, como a ustedes el público que se encuentra ya esta mañana aquí en Guardamar suerte a todos pues creo que en el equipo de de la murciana solo son cinco jugadores y creo que en la valenciana son seis jugadores porque en la en, eh, en la pareja en la duveta que hay eh, pues en la, en la pista de la televisión eh, en el equipo valenciana hay pues rafa rajita que decimos hay eh, adrián Ponce y oscar y, pues, pues tiene la suerte de tener este comodín, vamos a decir Que si hay un jugador que no juega bien, creo que se puede salir, ¿eh? Claro, claro Efectivamente Lo que no tiene, lo que no tiene pues la la sub murciana Y bueno, va a tener que jugar muy bien Porque no tendrá este comodín de poder cambiar Voy a contar una anécdota que pasó ayer Ayer estaba viendo una partida de, de senior y fíjate tú, es curioso porque había un chiquillo de la Federación de Ceuta y yo no, no, no recuerdo su nombre, no sé quién es Pero bueno, era muy pequeño Y estaba jugando al lado de ellos, estaba jugando el individual eh, eh, Jesús Escacho contra, contra Jordi Martínez y el chiquillo era increíble porque estaba más pendiente de ver a sus ídolos, a la pista de al lado, que estaban jugando individual, Jordi contra Jesús Escacho, que en su propia partida. Y los miraba con unos ojos de admiración y, de, y no se perdía el detalle de cómo cogían la bola, cómo tiraban el brazo para atrás. Era, yo, yo, yo lo miraba al chiquillo y decía, mira, por esto es, es, es un amor de petanca porque... Porque veía la cara del chiquillo y era como de, de, de pasión por sus ídolos, ¿no? Claro, y obvio. estaba más pendiente de ellos que de su propia partida Hombre, y lo entiendo, imagínate tener la oportunidad con eh, esta, esta edad de poder jugar contra, vamos a decir, creo que los dos o Comienzo uno de las los dos mejores jugadores de este país o que han sido porque Jordi sigue jugando muy bien pero a época de, del trofe Canal Plus y de, bueno hace no sé 20-30 años era uno de los mejores jugadores y más completo de este país y sigue ha ganado muchísimos muchísimos individuales y Jesús Cacho pues que hace parte de la selección española que es campeón del mundo eh, actual y bueno Dos, dos generaciones diferentes, pero a un nivel de juego muy alto y yo entiendo a este chiquillo que, que, que tenga esos ojos de admiración. Sí. Jugando justo al lado, tiene mucha suerte. Eso. Eh, no le pasará muchas veces en su vida, creo, eso. jugar eh, eh, en su categoría al lado de dos monstruos así. Eso es, eso es. Bueno, pues santo tocado ya el silbato y empieza la partida. Empieza arrimando jugadores de la Comunidad Valenciana. Bien buena jugado. bola, buena bola Sí, para esas pistas que no parece tan fácil Hay que levantar bien la bola y tener la suerte que, que pique bien Que no haya piedra por debajo Pero buena, buena primera bola, bien levantada Y bueno, una, una bola que está más o menos a, a 30, 35 centímetros del bolo, Lo que está muy bien Y creo que van a tirar directamente o no, no lo sé Vamos a ver Distancia de juego habrán unos 7 metros y medio más o menos 8 metros casi no, ahora arrima el jugador de la Federación Murciana y parece que lo ha ganado Si no lo ha ganado, mm. podrá contraatacar porque la bola es muy buena Los jugadores de Valencia no se mueven, están bastante seguros y para ellos no gana el punto, ¿eh? Bueno, primera bola del tiro para la murciana ahí Me ha rozado la bola tira bien pero la ha rozado también mucha pues justamente creo que después de eso ese día de, de competición de ayer creo que las pistas como que se han hecho más más blandas sí más blandas lo que no significa que sean más fáciles porque no. pues hay sorpresas porque van a haber sitios que son más duros otros más blandos para rimar no es tan fácil y para tirar como lo hemos visto en una pista que sería dura pues ...hubiera sido suficiente para tener el punto... ...pero aquí no, hay que pegar... ...estar más recto... sí ...porque hay más arena... Vuelvo, ...vuelvo a tirar, vuelvo a fallar... ...encima este jugador que no conozco... ...tiene un tiro bastante... ...bueno, no fuerza... ...y bueno, necesita caer en la bola... ...para que se mueva bastante... ¿eh? sí ...y encima está subiendo, la pista está subiendo... ...cuando está bajando, a lo mejor cambia la cosa... ...pero subiendo así... Sí, tiene una pequeña inclinación la pista. Cuando juegas para arriba, pues es una cosa y jugando para abajo veremos otra cosa diferente. Sí. Las bolas correrán siempre más, claro, para abajo que para arriba. Bueno, segunda bola del armador de Murcia que ha jugado bien, mm. otra vez. Sí, con esa bola lo gana justo al lado de la bola valenciana Muy bien jugado, bueno, un tiro de precisión para, para el tirado valenciano ahora Sí La verdad es que para haber fallado, bueno, rozado y fallado El arrimador ha hecho tres tre tre buenos puntos, ¿eh? Sí. Y encima al ganarlo le va a tener que tirar un tiro de precisión, como tú dices Vamos a verlo Tira y la quedó justo al lado ¿eh? Ese no era muy buen sitio Si la pega, porque pegando por ese lado Lo más fácil Es que se también la suya Vuelve a repetir la segunda bola Tiro Ismael, ¿no? Ismael, sí Ismael. Vuelve a tirar y vuelve a fallar Bueno, aún tiene, siguen con ventaja de bola, tienen dos bolas contra, contra una, así que bueno, se están preguntando si Arimar una bola por si hay un con, una con, bueno un rebote, eh, no sería mala idea tampoco, porque si lo gana, pues súper bien, así se juega la última bola de, de Murcia, pero si pega está muy bien también, hay que sacarla limpia, mejor, pero bueno, no es fácil. Sería importante para él, para la confianza, por lo menos pegar esta bola... De primera mano. Ha pegado bueno, la suya. A la tira Ahí. y la ha dejado tres puntos en el suelo con la tercera. Va a tener que jugar dos bolas bien sí. en el arrimador. Por eso por eso estaba diciendo que no hubiera sido malo arimarla antes. A ver si, si hubiera cortado los dos o dos y tirar con más confianza. Ahora están en dificultad, aunque tenga ventaja de bola, pues. Van a tener que jugar muy bien las dos porque si no van a estar castigados. En eusebio en el roble. Es curioso lo de Eusebio. Se ha quedado un poco corto. Creo que no, no han llegado ni a cortar ni de la tercera. Están mirando a ver. Dos puntos tienen seguro y la tercera están mirando. Pienso que tampoco ha cortado. Pero es curioso lo de Eusebio porque se nota de quién es hijo. Coge la bola igual que su padre y hace el mismo gesto <risa> que su padre para rimar. Lo mismo. Muy parecido. Ah, bueno Ahora juego. sí. Ha rimado y lo ha ganado. Y luego también arrima bien, como su padre. Sí. Pues bola decisiva ahora en la, en la mano de, del tirador de Murcia. Bueno, pero se puede, se puede pasar de todo, porque puede haber rebote en la bola, puede haber rebote en el bolo, lo cual pues dejaría a lo mejor dos puntos a la Valenciana, porque la bola justo detrás es la de la Federación Valenciana. Está todo en juego. Y la falla punto para la comunidad valenciana bueno, 1-0 vamos a decir que es una primera mano de, de contacto de, de contacto de calentamiento y bueno los animadores sí que han jugado sus bolas pero los tiradores en esa mano no, no han hecho el trabajo vamos a ver si cambia la cosa ahora porque yo conociendo pues el equipo de valencia sé que sé que este tirador de muy buena calidad y que si se pone a pegar bolas, eh, vamos a ver muchísimo espectáculo. ¿eh? Sí, sí. Van a hacer fuego seguro. Sí, es un equipo que normalmente sería bastante ofensivo. Eh, y como a mí me gustan llamarlos, de una expresión francesa, es un cañonero. <risa> Eso es. <risa> no sé si es en español, pero… Sí, sí. Eh, ca cañonero, pistolero… <risa> Eso. Como eh. Cualquier similitud es buena. Fuego. Fuego, a discreción. Bueno, un bolo cruzando Cruzando, cruzando la, la pista. pista ¿eh? Sí, está a unos 7 metros y medio también ahora, 8 metros casi. Estamos bajando, la pista un poquito más dura y voilà Lo voilà. que hablábamos, juegan para abajo, las bolas andan más. Sí, y encima la pista, pues lo hemos visto en esta parte, como ha cruzado el bolo. No es la parte central que es tan más blanda porque han jugado más los jugadores todo el día de ayer. Y pues ahora, como han cruzado, es una parte de la pista que ha sido usa usada un poquito menos. Está y más dura. Está más dura. Está más nueva, vamos a decir. Eso es. Eso es. No hay tanta arena. No, o sea, no se acumula tanta arena de lo que tú dices, lo que has explicado muy bien, de no jugar. Bueno, juega el jugador de la Federación Murciana y. Bueno, pues. Se ha jugado lo que andábamos, ¿eh? No falla, ¿eh? Sí. El bol Es como andan las bolas para sí, abajo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, exactamente. Ha ganado el punto justo, pero por detrás y. No es un punto muy bueno tampoco, que, bueno. Nada que ver. Na nada que ver eh, de jugar para abajo o jugar para arriba. Bueno, bola bien levantada, pero ha picado mal esa. Ula. Vuelve a levantar la bola y se ha ido. Ha botado un poco mal también. Sí, eso, es. porque yo creo que esa volando no estaba mal jugada. ¿eh? No, no, no llevaba mala altura, no. Lo que pasa es que el bote ha botado en piedra y, y bueno, como andan tanto cuesta abajo, pues se la ha ido. Juega la tercera bola, a ver. Ah, pues ha cambiado de, de manera de jugarla y. Sí, la rula un poco más, pero aún así las bolas siguen andando, sí, eh, parece es. que gana. Que ha jugado bastante bien, pero hay que llevar casi muerta. A... A 50 delante del bolo para que... No, no la gana se tampoco. Pare. Se le ha ido también. Bueno. Fíjate lo que cambia, ¿eh? Lo que hablábamos, ¿eh? De jugar para abajo a jugar para arriba, ¿eh? Como andan las bolas. Sí, para arriba es más fácil, claro. Controlar las bolas para abajo cuesta un poco más. Pues ahora mano muy importante y bolas muy importantes en las manos de, del tirador de Murcia, porque pues las bolas que van a llegar de, de la Federación Valenciana, si hay alguna que gana, y espero para ellos, pues habrá que tirar muy bien y pues ha picado mal también esa bola pues ya van por la cuarta bola ¿eh? a un punto de sí. a un punto de un metro y ya van por la cuarta bola ¿eh? vuelven a jugar fuerte ¿eh? todas las bolas fuertes no, no, no no es, están rectificando no, nada. No, es que no, no están corrigiendo los errores que, que han hecho porque, bueno, no sé, el juego sería de, de intentar quedarse corto por lo menos, aunque no gane la bola, que se quede delante de la bola. Esa no está levantada para nada, pero... Esa es la única bola que han jugado bien. Pues sabes que para mí es la única bola que... En, ala, que no está no, bien. No, no, está, no está bien jugada, pero ha llegado. Ha llegado. Sí, la ha jugado atrás sí, sí. y la ha botado bien y ha ido sola. Eso es. A veces, como es la petanca, ¿eh? Sí. La verdad es que el juego está más levantado, pero hay que picar bien la bola. Porque si no picar bien la bola eso anda es. mucho, como eh. el costa abajo, y es lo que les ha pasado. Las han levantado, pero no las han aguantado y se les han pasado todas. Eso bueno, es. va el tirador de la Federación Murciana. Tiró. Tira bueno, rosa. Pero eso Pero es que es una pista para… No tan para levantarla o para jugarla atrás o para Es una, una pista que es dura Con piedras y hay que mirar dónde caer la bola Eso. Si el pique está 5 eh, metros delante del bolo Hay que jugar cinco metros delante del bolo Si el pique está un metro delante del bolo Hay que levantarla bien y ya está, hay que Eso. adaptarse a la pista Eso es bien Ahora tirado. sí ha tirado Ha hecho un, un atrás, pero Pienso va... que solo tiene un punto Sí, pero como la pista es difícil A lo mejor van a tirar para dos, puede ser Vamos a ver esa repetición. Cámara lenta. Bueno. Marsatra atrás. Muy bien tirado. Bueno, al final ha elegido arrimar. Vamos a ver si puede repetir su su primera bola ganando el punto otra vez. A ver si ha encontrado el truco. Y pues lo ha hecho. Ha sí. tocado un poco el bolo, a lo mejor. Se ha quitado el segundo. Se ha quitado el primer punto que tenía, pero vamos a verlo. Están midiendo para ver el segundo punto, si lo tienen o no, si no, va a tirar para dos, seguro. Bueno, pues, vamos a ver, por importante, que pueda ser una buena primera mano a favor de ellos. Uy, uy, uy, uy. uy tira hace una casquete y casi le da el punto, eh. eh no sé si van a mirar. Creo que el, le ha dado el punto. ¿O no? Ah no, no. Solo es un punto para la murciana. Un punto tío. para la Murciana, sí. Pues casi, bueno. fíjate, ¿eh? Casi. Casi le da el punto, macho, tirando, ¿eh? Increíble lo que es la petanca, ¿eh? sí. Después de jugar cinco bolas mal. Pero bueno, ha visto, bajando, pues eh, le ha ido mejor el tiro. Y.. Bueno, ha, ha tocado dos bolas de. bueno. No, ha tocado la tres bola, ha rosado dos, pero poco a poco va a venir la cosa, estoy seguro. Sí, claro. Están afinando la puntería. Y bueno, distancia de juego, otros siete metros y medio, ¿eh? Siempre juega más o menos siete metros y medio, siete metros, ocho metros, entre los siete y 8 metros. Bien, es un principio de partida para un poquito coger palpar, la temperatura, más o menos, coger la temperatura y, y ver cuáles son los puntos flojos y los puntos fuertes de cada equipo. Y luego, pues, a ver si, si han aprendido bien de, de los consejos de, de Jesús, de, Jesús sí, Enrique, ¿no? Eso es. Y a ver si… ...bueno, si van a cambiar la, la... distancia de juego... ...sí, seguro que sí... ...ahora juegan para arriba... ...que es lo que hablábamos antes... ...yo creo que es más fácil para controlar la bola... Ah. ...la bola anda menos... ...yo creo que... La, ...la... Federación Valenciana tendría... ...todo a favor jugando... ...jugando un poquito más lejos porque... como si no sé que juegan bien de lejos... ...sé que tiran bien de lejos... ...y bueno a ver lo que hacen, pero… Sí, de todas maneras yo pienso que, aunque son jóvenes, pero… Juegan como adultos, ¿eh? Exactamente, juegan como adultos. Ellos son capaces de jugar bien a 6 claro. y a 10 metros. Y cuando vemos eh, el tirador, justamente, de, de, la, de la Federación Valenciana, de la otra partida, Adrián Ponce, que… es muy pequeño de, de altura, muy, muy Pero bajito, muy grande de corazón. Pero increíble lo que pega esta bola a 10 metros, este chaval levanta sí, la bola y sí. hace caro tiene un buen brazo, es que sí, tira bien el brazo sí. para atrás Y eso le permite llegar fácil sí. Bueno, vamos a ver Bien, pegado, caro Bueno, empieza ya, ya Ya se acabaron los calentamientos Y bueno, ha tirado, sí. ha chocaro. Sí Y detrás del bolo, encima, ahora, bueno, puede ser a favor de De ellos Porque una bola detrás del bolo así puede ser Bastante molesta para el tirador O a lo mejor puede ayudarse Y... Y cogerlo porque ahora la Valenciana tiene dos puntos al suelo. Si se mueve el bolo, pues iría bien a los murcianos. Tira y justo al lado, eh. Tira bien, eh, justo al lado, eh. Bueno, no sé si lo podemos ver, pero el tirado murciano hace algo que. que es interesante. Cuando ¿Sí? tira, eh, pone un pie delante, un pie detrás. Y el pie de detrás, con la parte. bueno, de, posterior de su zapato, de su pie. Muerde el roble. Ah. Pero al momento de soltar la bola, levanta el talón, lo que hace que no muerde al final. Ah. Eso es muy interesante. Eres muy detallista, ¿eh? Por claro, no lo haya fijado, ¿eh? Claro, porque un día jugué una partida justamente de, de regional, creo que era una, era una final en Francia también. Y, y a la última mano, pues mi contrario era, era individual. Mi contrario, pues justamente tenía ya una, una tarjeta amarilla. Y ha hecho error de pie así Y nos ha explicado el árbitro que sí había levantado el talón bien, pero no lo ha hecho Y, bueno, ha sido una tarjeta naranja y lo ha Y le ha quitado una bola porque yo había marcado la bola Que había pegado, así que la puse de nuevo al sitio Y gané en esta mano Y fui campeón, pero un, gra un poco gracias en esta mano porque había, había hecho casi caro Y, bueno, tenía de ventaja de bola Ajá. Gracias a, este, a esta tarjeta, pues pude ganar. Bueno, pues juega juega sí. la bola el arrimador y se ha ido también de la segunda, incluso, ¿eh? Tienen la, una cortando, pero bueno. Y ahora juega y hace corto. Sí. Bueno, por lo, por lo menos tiene una, una bola muy buena que está pegado ahora del punto. Pero vamos sí. a ver si... Va a tirar para dos, sí. está claro. Si acierta bien, la mano puede ser gorda, ¿eh? Si tira bien puede hacer la mano gorda, y aún reventando las dos también Exactamente, aunque las dos se vayan, hay bastante, bastante espacio, bastante sitio para poner las otras Y ha pegado oh, muy bien, ha hecho bien marcha atrás, eh. ¿vale? Bien, bien, muy bien, bien, bien tirado Muy bien, muy bien tirado, sí señor Caró y luego saca la bola sola eh. Creo que ya ha empezado a engrasar un poco la maquinaria y en la pista de Artele están aplaudiendo a, al equipo valenciano. No sé cómo van, pero bueno, lo veremos en breve. Bueno, pues Mano, muy buena ocasión para el equipo valenciano, que ya tiene ahora tres puntos en pista. Seguramente puede haber cuatro o cinco si ponen las otras, pero no creo que haya gran dificultad. Aparte si mal una bola. Sí, el hecho de, de sacar la bola sola es lo que hablábamos, yo creo que la mano va a ser gorda, ya sí. tiene tres puntos, dos bolas en mano Fácilmente van a hacer cinco puntos, si Sí, es posible Bien jugado otra vez Ya tienen cuatro Sí, solo tú si quieres La última bola parece la bola del tirador, que, que sí sí también ha entrado, parece que sí, están mirando. Van a mirar. Van a medir, van a medir. Van a medir la quinta. Porque ha jugado, la ha botado un poco mal y no, no, no está clara que haya entrado. Sí. El árbitro les, les daba el metro, pero. Ya tienen uno, están equipados, tienen todo. Sí. Muy bien. Bueno, pues tienen cuatro puntos y están midiendo la quinta bola. Claro. Han hecho cinco puntos al final el pues... equipo de la Federación Valenciana y uno que tenía, pues 6-1. Lo que se llama un break. Sí, un break, una manita, sí. una manita. Ahora tienen ventaja en la, bo en la, ma en la partida, hay que, hay que guardarla y, bueno... Muy importante en esas finales, en esas partidas claves importantes de hacer buenas manos así y coger ventaja y bueno, luego es muy difícil porque son partidas de presión en general y muy difícil de, de poder volver de esas manos, pero bueno, vamos a ver cómo todo puede pasar a la petanca, ¿eh, Mendy? Ah, claro. La petanca, hasta que no, hasta que no se termina la partida, puede pasar mil cosas. Eso es. Solo te da un favor cuando tienes ventaja así de cinco puntos. Eso sí, ahora hay que seguir jugando bien. Ha tirado sí, el tirador, ha tirado dos tiros espectaculares. Ha hecho caro seco, luego ha sacado la bola limpia. Sí, sí. Y encima la, la tercera bola, aunque la ha picado un poco mal, pero también la ha puesto y bueno, ha hecho una mano espectacular. Bueno, primera sí. bola, muy importante en estas pistas también hacer tirar a la primera bola porque muy buena hemos bola. visto que bueno, aún no está. Bueno, no ha entrado en la partida aún el tirador del equipo de Murcia Y bueno, es verdad que hacerlo tirar ya una primera bola, la primera bola de la mano Importante puede, Sí, puede dar el, la ventaja, la ventaja en, en, en el resto de la mano Sí, distancia de juego 8 metros, ha salido el arrimador de la Federación Valenciana con una bola para... 36 metros detrás sí, del bolo esta es muy muy buena bola ya Pero está detrás sí, Vamos está a ver detrás. lo que puede pasar, puede apoyarse cualquier bola Uh, ha picado mal, ha picado muy mal, pero ha jugado en una... No es una contra, vamos a decir, en... sí. hay un montículo en el, en el medio de la pista y a juego en la parte que baja y por eso se ha ido la bola. Sí, es lo que hablamos, de jugar para abajo cambia mucho porque las bolas cogen rápidamente mucha velocidad. ¿eh? Sí. Cuanto botan un poco más, las bolas corren, cogen mucha velocidad. Bueno, eh, yo, yo no, no, en, en este en este caso no cogía mucho riesgo levantando la… porque hay que hay que serla muy bien, hay que… Hay que levantarla muy bien, a un metro del bolo para estar largo otra vez normalmente. ¿eh? Ha sí. cogido el bolo, pero... Ha tenido suerte. Yo la, la jugaría en el... mitad, mitad pista, sentado, y antes, antes de este montículo la, la, la pista parece bien, hay un buen pique, pero bueno, a ver, eh, se arriesgan a levantarla. Si consiguen, pues muy bien jugado, pero permite sí. ponerse en confianza, supongo. Sí, ahora... Aunque la bola se la haya ido, eh, ha hecho juego, porque bueno, ahora ya no es un punto es un punto más fácil de ganar. Y sí, de la Federación Valenciana. Antes era eh. un punto duro de ganar, ahora es más fácil. De pues hecho, hecho, ahora ha jugado y lo ha ganado. Pero es el lado Buena de la bola. pista, ¿eh? Si no se juega en la parte donde acaba de jugar la bola, que hay un poquito más de grava, si juega un poquito más a la izquierda, es donde eh, se Corre ha jugado todas toda las bolas, eh, hace dos manos y se han ido se todos. Se han ido todos, sí. Está, bueno. duro, está más duro. Bola muy importante para el tirador de la Valenciana. Si consigue pegar esa bola tendrá muy buena ventaja en la mano. Uy. Ha tirado muy muy bien. Lo que pasa es que se le ha ido un pelín a la derecha. Sí. Pero ha hecho un buen tiro. Ten en cuenta que ahora al tocar el bolo la distancia de juego ya ha subido por lo menos a los 9 metros, casi 10, eh, rondando casi los 10. 9 sí. metros seguro. Eh. Pero lo que, te, lo que te he dicho, a él no le molesta nada la... No, no, está claro. Es lo que tú dices, juegan como adultos. Sí, yo al juegan. contrario creo que es mejor. Con su balanceo, es mejor es mejor de, de, de, de largo. largo. Ha pegado la, la bola. Ha pegado la bola. Bien pegado. Bueno, tres bolas para los, los naranja y tres bolas para los azules. Bueno, ahora, como ha fallado el tirador de, de, de la Valenciana a su primera bola, pues la mano está un poquito más equilibrada. Porque este punto pues, se puede ganar bastante fácilmente si juega correctamente la bola y luego habrá que tirar bien. Y no sé si lo ha ganado. Ha picado un poquito mal, se ha ido lealado su bola y sí, no sé si lo ha ganado. Que parece que no, no sé. Está mirando. Sí. Están midiendo, a ver… Y parece que sí que gana, sí que lo ha ganado. Ha conseguido ganarlo. Bueno, no creo que tiren. No, no pienso que no. Tienen la bola de delante, que es, que es suya para… Poder para jugar enfrente. Si la toca, pues puede hacer dos. Si no la toca… Sobre todo, si no la toca, ganarlo detrás. Eso es. No, juega, no jugar muy fuerte. Como nosotros decimos, ¿no? Punto bola, dirección punto bola. Sí. Pero bueno, ha hecho el pique enfrente del bolo, no va a jugar la bola. Es que parece que está un poco al lateral, al derecho, y a lo mejor te vas un poco de juego. Si quieres jugar a la bola, te vas un poco de juego y la puedes perder. Ya, y pero… Y quieren asegurarlo en ganarlo. Pero a cuida, cuida, cuidado a no jugar mucho a la izquierda y que la bola se vaya, ¿eh? Cómo andan las bolas, ¿Qué sí. te he dicho, ¿eh? sí, pero ha ganado, ha ganado. Lo ha ganado, lo ha, ha ganado? ganado, pero… Hay que… tener cuidado a esa parte de la pista, que sí, más a... lisa, baja… Y andan, andan sí. las bolas. Juega la bola, el del de, tirador de la Federación Murciana. ¡Ey! Eh, y se, y se, y se le, ha ido la bola. lo que hablábamos, ahí hay un montículo, claro. y ha bajado el montículo y se ha ido. La bola estaba casi ganando, ha cogido el montículo y se ha ido. A ver, es más fácil decirlo que hacerlo, pero… Sí, seguro, ¿eh? Sí. <risa> pero no sé… Eh. Mejor quedarse corto que, que largo, en este caso, porque… Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Paul? Que tienes que jugar la bola bien. Sí. Eh, entonces… Ha picado mal y se ha salido la bola. Tienes que levantarla, está nueve metros, es un terreno de piedras, es un terreno duro… Cuesta, ¿eh? Sí. Hay que darle a la bola a buena altura y dejarla muerta. Bueno, pues… Va a tirar para dos porque el punto es muy difícil… Y pega la bola la muy pega. bien tirado, muy bien tirado. Muy bien tirado, sí señor. Nueve metros, eh. No sí, olvidemos claro. que la distancia ahora está nueve, casi diez metros, eh. Ya pegado de tres, dos, eh. Pero a veces hay tiradores que prefieren tirar largo porque tienen el brazo más suelto, <risa> pueden subir la bola. Cosa que a veces jugando cerca, a mí primero me pasa bueno, ahora tengo mucho mi brazo y es más difícil. Para mí. Sí, sí. Pero bueno, lo, depende lo, de cada uno. Sí, lo normal es que en corto todo el mundo pega más bolas, está claro. De sí, lejos claro. a la gente le cuesta más. Es normal, claro. Cuanta más distancia, la precisión es, tiene que ser mayor, es más complicado. Eso es. Hoy oh, el bolo! Pues bien vale. jugado, bien jugado. Pues son tres, Han hecho tres, tres puntos más. más. ¿eh? Eh, pues ahora, pues están a pues eh, sí. nueve. Exactamente. 5 y 1 a 6 y 3 9 9 1. 9 1. Bueno, pues el ventaja... Muy buena ventaja. Considerable, ¿eh? Sí. Sí, porque no olvidemos que las partidas van a tiempo. Sí. Y con 9 1... Difícil remontar. Se le va a hacer duro ¿eh? al equipo de la Federación Murciana. Pero bueno, ahí hay que seguir. Juega el arrimador de la Federación Valenciana. Hay que seguir apretando la primera bola, ¿eh? Bola adelante a 50, un metro delante, más o menos, 50, 60 un, delante. Está bien. Distancia de juego, 8 metros, 8 metros y medio, casi 9. ¿eh? Juegan largo, ¿eh? Bueno, cosa importante también, ha salido el tirador del equipo de Murcia. Han cambiado. Sí, han hecho un cambio táctico, a ver si consiguen remontar un poco la partida. Bien, de momento ha arrimado la primera bola, lo ha ganado. El equipo de la Federación Valenciana se dispone a tirar. Claro, con la ventaja que tiene, eso puede permitir, creo yo. Sí. <risa> A lo mejor bueno. están más en confianza y pueden no, atacar y que, un poquito más Como tiene su bola adelante también, claro. le molesta para jugar las dos Entonces es mejor tirar La verdad es que sí, es una buena opción Bien tirado, hace palé Y encima está tirando bien, sí. no hay que seguir, ¿eh? Sí, sí <risa> Vamos a ver el, el replay Repetición sí Muy sí. buen tirado, ¿eh? muy bien tirado muy que bien. ha entrado en la partida, ¿eh? Sí, sí, ha calentado bien. Sí. Ha engrasado bien. Ahí… Pues lo que has dicho tú, Mendia, lo, lo que has comentado. La bola está delante y pues ha picado un poquito del lado y ha tocado la bola delante eh, haciendo un segundo punto muy bueno para la valenciana. Son dos puntos que están más o menos a 40 centímetros ahora. Sí, ahora se les va a hacer duro, ¿eh? Porque con la bola delante… Sí. Y son buenos puntos, ¿eh? van a tener que jugar muy bien las bolas. Sí. Ahora el equipo valenciano defiende dos puntos muy buenos e incluso podría ganar la mano, ¿eh? Ah, pues ah. ahora ha tenido la suerte de, de, de picar el, el bien. Buen toque, el buen sí, toque. eso es. Porque la bola, yo creo que si no toca, no ganaba, seguro. Sí. Si hubiera ido las dos y al toque, toque de Villar sí. lo ha ganado. Ahora tiene que seguir tirando bien Ismael, defendiendo esos dos puntos buenos. Tira para dos. Sí. Siempre ese primer balanceo para calentar y esa… ¡Uy! Me ha tragado justo, ha saltado la bola. Están viendo la opción de si vuelven a tirar o, o van a rimar. Juego? Al final vuelve a tirar. Es el juego. Sí. Eh, el jugador que tiene las bolas del lado murciano eh, aún no, no ha jugado, no está caliente, vamos a decir. Eso. Y bueno, pues hacerlo jugar con una bola de presión, así, y dos puntos para valencianos si y pega y falla. Tira la vuelve a saltar. Ha tirado dos veces, ha saltado la bola dos veces. Pues ahora eh, es un cambio total de mano. Sí. Tiene ventaja de dos bolas el equipo de, de Murcia, porque bueno, eh, el equipo de Valencia tiene dos bolas y el equipo de Murcia tres, y es el equipo de, de, de, de Valencia de, de jugar. Ey, ha ganado, ha ganado, eh, no, ¿no ha ganado el equipo de...? No, creo que siguen jugando, ¿eh? No, siguen jugando Siguen jugando, el, sí veía el salir de. La, el 4 el y... la segunda pareja de, de este enfrentamiento entre la Federación Murciana y la Federación Valenciana Sí. Pero parece que el equipo valenciano también tiene ventaja en esa partida Ah, sí, tiene rayos láser, lo puedes ver desde aquí No, pero, <ríe> pero veo que están muy animados y, ah. y tienen la moral muy alta muy observador, Paul. Sí. Muy, muy observador. Y acaba de fallar dos veces Jonathan. como lo dice en el Bonene? ¿Eso es? Sí. Eso es, sí, sí. el Bonene. Bonene. Bueno, son dos bolas buenas que acaba de jugar Ismael. Eh, no, Ismael Eusobio, perdón. Bueno. Eh, habrá que animar muy bien el juego de Murcia para intentar sumar y, y disminuir la ventaja en esa partida. Sí, además van a jugar con mucho peligro porque tienen la bola delante y en cualquier momento, uff, madre mía, no ha tenido miedo ¿eh? de jugar la bola. ¿eh? va a jugar sin miedo y hace dos. Y ¿eh? ha He hecho algo bien para él sí, porque sí, sí. ha cogido ha pasado, el bolo. Sí, ha pasado por el medio de las dos bolas con lo difícil que era. Sí, y eh, ha cogido sí. el bolo y ha hecho dos puntos. Y se y... ha quedado sobre todo, se ha quedado delante del bolo protegiéndolo. Ahora si está un poco fuerte que choca la, la bola o el bolo, pues no puede cogerlo. Claro. Aparte de mandar un, un tren, como se llama, eh, de jugar muy fuerte, pero bueno, no creo. Aparte si pica muy mal. Sí, no, pero no. Eh, y sobre todo también se ha quitado el peligro de las bolas delanteras que tenía ¿Sí? la Federación Valenciana, que en cuanto la hubieran tocado se hubieran desmarcado. Uh, uh, Ahora lo tiene más, tiene más, sitio, más hueco. Y no sé de quién es la bola blanca de detrás, pero creo que es Murciana también. Sí, sí, sí. Así que, lo hay... que no sé si estará o no, si tienen pues... dos o tres. Pues, lo que te había dicho, creo que ha, ha ganado, la, Valenci ha ganado la Valenciana… Sí, sí, ahora sí, ¿eh? Sí. Por el público, por todo… Ha ganado el equipo de la Federación Valenciana, sí. la, la, la, otra, la otra pareja… Sí. Bueno… De este a, enfrentamiento. Creo que va a jugar un poco… Fu incluso va a, va a tirar. Va a tirar sí, para tres. Sí, ha tirado 3. para tres, ha fallado, ha hecho dos puntos. Bueno, me parece un poco raro porque… Eh, apenas si tocaba su bolo y que su bola y que, que estaba pegado al bolo si toca si toca y que el bolo se va de 5 metros más adelante se hace 3 puntos porque la bola de detrás era suya sí. pero bueno han decidido tirar tirado para tres bueno. también ha fallado sí. bueno dos puntos es el tirador bueno pues 8-3 sí. 9-3 perdón 9-3 9-3 para la federación valenciana y bueno parece que ...que se les, se les anima un poco la cosa a la Federación Valenciana... ...ya que, bueno, han ganado la otra pareja... ...en estaban ganando 9-3 también... ...no sé, eh, Suso tiene que estar contento... <ríe> ...sí... primera bola, el arrimador de la Federación Murciana, distancia de juego, pues vuelven otra vez a jugar a los 8 metros, sale con una bola muy mala detrás, es que jugamos cuesta abajo, no hay que olvidarlo, las bolas andan mucho, si no juegas la bola bien, las bolas andan mucho. Y bueno, eh, juega ahora el arrimador de la Federación Valenciana. que intentar levantar la bola aprovechar del espacio que ha dejado se va un poquito háganlo el punto pero el punto no está tan bueno lo que pasa es que la pista otra vez el bolo está un poquito del lado de la pista y parece que Andan está más, más duro sí sí sí porque fíjate que tú que la levantado bien el arrimador de la, sí. de la selección valenciana y aún así se la ha ido le han dado la bola y la ha levantado bastante bien ¿eh? y creo bueno. que va, va, va, va, el tirador va, le ha dicho de jugar más a la izquierda en el centro de la pista justamente para que se frene un poquito juega la bola arrastrando sí, pero bajo y muy, bajo, muy bajo muy, muy bajo sí sí sí yo pienso que cuanta menos altura le des a la bola es peor <ríe> Andan bueno, más dependiendo de cómo caes también sí exacto pero bueno es más complicado pero bueno intentan cambiar el sistema porque están viendo que levantando sí. tampoco les van entonces intentan jugar la bola claro. más, más rasa cuando no, no sabes cómo jugar la bola, intentas todo, es así, y Eso. no tienes confianza y… O esa… Y vuelve a jugar la bola a media altura, le bota mal y vuelve a perder la parece, sí, la ha perdido. Es ahora había levantado un pelín más, bastante flojo, pero ha, ha picado en, en el solo sitio que, que no podía ir bien la bola. Ha picado en, en una especie de, de, de piedra, no sé, no sé cómo ha caído, pero muy mal, por sí. lo menos. Vamos a ver cómo juega… ...el tirador, ha levantado muy bien la bola... ...pero otra vez se ha ido... ...sí... ...hay, hay una cosa que es muy curiosa... ...ha jugado la bola bien... Eh, ...lo único que se, no la ha aguantado y se la ha ido... ...pero... Mm. Con, la, con, la, ...con la experiencia de, de la petanca... ...te das cuenta sí. de que muchas veces... Eh, ...aunque... ...aunque no tengas mucha confianza... ...pero la bola siempre hay que intentar jugarla donde hay que jugarla... Sí. ...es decir, si hay que levantar la bola hay que levantarla... ...aunque se te vaya... ...porque jugando de atrás o jugando de otros sitios que no debes... ...las bolas no van a ir, entonces... ...yo sé que esto es complicado, pero... Yeah. ...pero pero bueno, es... Se, ...se debe por lo menos de intentar, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando te metes en una partida de petanca... ...sabemos las sensaciones que se tienen sí. y todo eso... ...y todo juega a tu favor o en tu contra Vamos. muchas veces. Vamos a ver... ...Ismael, importante pegar esa bola... ¡Lo hace, hace caro seco! Hostia. Caro seco de la valenciana que bueno, pues tiene muy ventaja bueno. de bola, tienen cuatro bolas, dos puntos al suelo, ha hecho caro, muy buen punto, tienen nueve al marcador, mm. una mano de a favor. Pueden hasta ganar. Vamos a ver la repetición. Ha hecho caro seco, es eh, magnífico. Sí, sí, sí. Bien tiro, un bello tiro, Como ¿eh? sí. dirían en Francia, un bello tiro. En Bocic. voilà. Sí. Y, bueno, el, el jugador de, de Murcia ha hecho buen punto. No sé si ha ganado el punto, pero la ha puesto casi en delante. Y va a tener que tirar otra vez… <coughs> tira para dos. Y Mael, pues pues tirar no tira casi bola. para partida, ¿eh? Porque sí, sí, sí, si pasa la bola, la... han ganado. Sí. No hay nada que molestar luego para sumar. Vamos a ver. ¡Uy! Madre mía. Le ha caído justo al pie de la bola, ¿eh? Al pie de la bola, a, debajo estaba hablando seguramente también una piedra y, y ha saltado la bola de, bueno, 20 centímetros de alto. Sí. Y cuando pasa esto, luego es, es bastante difícil tirar detrás de una bola en mala suerte, es bastante difícil, pero vamos a ver. Este jugador, muy bueno. Bien tirado. Tira y... bien tirado. No sé si hay uno o dos, pero por lo menos… Pienso que hay dos, ¿eh? Sí. O pueden haber dos. Sí, ha, pasado, ha, ha pasado, no, hay dos y ahora… Si mete las dos bolas, gana, ¿eh? Sí. Las bolas están entre, entre sus manos. ¿Eh? Él tiene la partida en la mano. Si juega bien, tiene sitio y se puede ganar. Ey. Sigue teniendo dos, no pasa nada, como dice el técnico, Suso que está hace, hace un muy buen trabajo, porque dice que no pasa nada en bolas así importantes. Eh, cuando se pierde una bola, es muy importante pues, justamente no sí. parar de animar a un jugador, que no pasa nada. Sí, no, eh, también lo dice porque bueno, tienen nueve puntos, dos puntos en el suelo, claro. y es una partida <coughs> a tiempo también. O sea, que también. no necesita ganar en la mano, puedes... Si, si ganas mejor, pero bueno. Bueno, ha, ha hecho, hecho tres. Puntos, 12 puntos, 12, 12 a 3. Tenía un poquito de bueno, suerte en esa última bola ha porque ha tocado, se ha parado la bola, pero bueno, son bolas detrás. Eso. La pista es dura y bueno, y la bola corre. interviene. Sí. Esa partida debajo de, de los ojos de, de los mayores de la valenciana. Que acaban de jugar, no sé si han ganado o han perdido, pero… No lo sé. Están aquí mirando a los jóvenes. Bueno, y distancia de juego seguimos con los ocho metros y medio, casi nueve, ¿eh? Y sí. cuesta arriba ahora. Juegan como adultos, ¿eh? Sí, a un metro de, de la línea de fondo. <risa> Juegan misma calidad que los adultos, distancia de juego la misma… bueno Pero yo tengo confianza en esa bola, la va a ser muy buena, seguro. <risa> bueno… El, el, a su manera de jugar, tiene el buen pique a, a un metro cincuenta delante del bolo, bastante limpio, vamos a ver. Eh, pues ha picado mal. Sí. <ríe> es eh, siempre así cuando… Eh, la ley del comentarista, el mal <ríe> del comentarista, <ríe> siempre. Hola. Eso es así, ¿eh? Pero bueno, así no, no, no, no es muy buena bola, pero bueno, ahí está. Bueno, nos hace… quiero saludar especialmente que nos hace una visita muy especial el señor Paco Col. Buenos días, Paco. Gracias por visitarnos. Buenos días, chicos. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué Muy tal, Antonio? Bien. Muy buenas, tal? Aquí estamos, disfrutando de, de este campeonato que, que la verdad que está siendo un sensitazo. Y sobre todo ahora disfrutando de los chavales de esta final que ya hemos visto ahí la primera de preta que le han ganado Adrián y Rafita y a ver si Eusebio e Ismael hacen lo mismo. Eso es. La partida sí. está a favor de ellos. Vamos a ver si siguen jugando a este nivel. De momento, juegan mejor. Y vamos a ver si... Sí, no sé cómo va si van el resultado a, ¿cómo Al 12-3 12-3. Vamos 3. a ver si van a concluir De momento tienen ventaja Son partidas a tiempo Lo hemos dicho Y bueno Es muy difícil remontar Partidas así Pero a la petanca Nunca se sabe lo que puede pasar Sí, No, pero tienen todo Prácticamente lo tienen a su favor Tenía que ser ya sí, y, y siendo a tiempo sí. Un milagro O sea, un, un desastre Que la perdieran, vamos Sí, sí, sí En la petanca puede pasar de todo Pero bueno <risa> Lo lleva muy encarrilado A toque de pito sí. Dos manos más Dos manos más Pues dos manos más Aparte si hacen seis Y... Si... 6 y 6 dos veces el equipo de Murcia será muy difícil. Muy importante para un video intentar hacer tirar este equipo murciano. Bien hecho, bien levantado. La bola se queda clavada al suelo. Es increíble ¿eh? cómo levanta la bola. ¿eh? Sí, levanta muy bien la bola. Parece su padre. Sí, parece su padre, sí. <risa> es el doble de su padre. <risa> Bueno, segunda bola al tiro para el jugador de Murcia, que ha entrado hace un par de manos. Va a intentar caviar esta partida. Bueno, Está bien tirada, justo al lado cae. Su compañero le ha dicho: va perfecta la bola. Vuelve a tirar la segunda bola. Y ponte importante hacer algo. Bien pegado. Claro, Tiene un buen balanceo de brazo también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. El... Una buena rotación. Sí con lo cual les permite llegar a 9 metros lo que hablábamos siempre un buen balanceo de brazos te permite llegar Exactamente, lejos sí. tenemos también la visita de nuestro amigo Misty, Misty. fotógrafo oficial de, de este campeonato sabes rodearte de buena gente Tú de bien, ¿eh? Tú no andas porque veas importante <risa> Muy bien jugado, muy bien, bien jugado. jugado. El equipo de la Valenciana lo ha ganado. Y no es fácil en una final así, levantar la bola a 9 metros, justo delante del bolo. Hay que tener, como se dice, estómago. Ah, sí, sí. <risa> es lo que te digo, eh, controlar las bolas como como auténticos mayores, vamos. Bien tirado otra vez. Chico, ha tiene hecho Un muy, muy buen balanceo de brazo, ¿eh? Muy bien. No es fácil porque casi no ha tirado de toda la partida, ¿eh? Eso es, eso es. Y encima están tirando a una distancia larga, ¿eh? No, sí, no están sí, jugando sí. corto, ¿eh? Ahí ¿Y subiendo. 9, eso es, cuesta arriba, 9 metros. Vamos a ver. Bola, bueno, bien levantada otra vez, ¿eh? Ha picado un poquito más duro, lo cual la bola ha perdido el punto de 10 centímetros, no más, ¿eh? Bola que puede contar. Sí. Última bola del equipo naranja. Los valencianos. Muy bien jugado. Levanta la bola. Se ya pone y metros delante del bolo. Qué fácil lo hace. Lo estamos hablando siempre. Son pequeños pero juegan como mayores. pero, no, pero una facilidad para levantar la bola hasta encima, ¿eh? que te quedas loco. Sí. Y primera bola al tiro para el animador de, de esta partida, de, del equipo de Murcia. Y ahí falla… Bueno. Un poquito de lado, Solo le queda la última oportunidad. Si no pega la bola, Eso se acabó es. la partida. Eh, Manque perdu, se diría en francés. Ahí va. Pega la bola. Está un poco corto, pero pega sí, la bola. la ha pegado. Bueno, han hecho un punto. 12-4. Repito, quedan dos manos más. Quedan dos, manos. dos manos. ¿Aún está posible hacer algo? Ah, es posible. Un milagro. Un, sí. un milagro. Sí. <risa> pero bueno, eh, la petanca, los milagros existen en la petanca. ¿eh? Siempre. <risa> Tú lo sabes bien, Paul. Claro, Yo te también. Lo he dicho, la semana pasada, cuando... Sí, sí. <risa> Madre mía. Ahora mejor, para un poco el tiene, aire. Valencia lo tiene muy a favor en la final, puesto que la otra mm, partida de preta fue 13 a 1. Ah, también, claro, por el colaboraje sí. luego. Se saca una diferencia y aquí en momento van ese 12 a 4. Sí. Entonces, si quedarán así, prácticamente lo tendrían en la mano, sí. el, el título. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, que, es que encima la partida de al lado de la televisión normalmente estaba prevista como ser la más, la más difícil porque… Enfrente de, de Adrián Ponce, ¿y quién era? ¿Era Rafa? Rafa Rafita, Rafita, Rafita, y Adrián contra Jonathan, ¿Sí? eh, Jonathan Bonene ¿Sí? Y su compañero Casimiro y la verdad es que no han estado acertados Y Rafita ha jugado de una manera espectacular, ¿eh? al punto sí, ha estado sí, increíble sí, sí. Porque es que el Bonene normalmente es un jugador, uno de, de los mejores juveniles sí. también de España Internacional, y que, claro Sí, sí. ¿Y Jugador que, de la bueno. selección española No, pero esta, los chavales de Valencia han estado yeah. muy bien Rafita al punto y Adri cuando tenía que pegar las bolitas las ha pegado ...han estado muy bien... Es que en esta sí, sí. forma ...es un equipo muy completo... ...tenemos dos medios... ...dos, dos animadores... Y, ...y dos tiradores de, de lujo con... Pero Valencia lleva con dos, es que, dos equipazos... ¿eh? ...es que es increíble... La, la, la, la, ...el equipo de Valencia... ...es muy completo... ...bueno ahora la distancia de juego es menor... ...claro, es normal... Eh, ...van perdiendo 12-4... ...han acortado el bolo... ...distancia de juego 7 metros y medio... ...no, 7 metros más o menos... Porque, normal. claro, necesitan hacer puntos. Claro, han intentado normal. poner el bolo más cerca para, uh -huh. a lo mejor, intentar hacer una mano de ataque o, por lo menos, intentar cambiar algo, que hasta ahora estamos jugando bastante lejos. Sí, y ha sido la primera mano que están jugando relativamente corto, que no está tan corto. Bueno, hay siete metros, o seis metros y medio, siete metros. Va a ser un poquito complicado, ¿eh? esa mano... Bueno, va a ir tirando en el roble del equipo munciano. Decido a, a intentar la bola. cambiar un poquito la mano. Pega la bola. Y bueno, por lo menos los, los hace jugar a los jugadores de la Eso es. selección valenciana. Es que el bolo está justo detrás de este montículo. Eso. Y bueno, se puede escapar una bola muy fácilmente, ¿eh? Así que, bueno, importarles hacer jugar. Cambiar es. de mano un poquito y sí, vamos tirando. a ver. Pero bueno, si siguen jugando los valencianos como lo están haciendo, eh, vamos a ver, es que esto no es nada para ellos. Pues mira, ha picado mal. Ah. No lo gana. Y va a jugar justo detrás, lo corta a su compañero y tiene razón, no hay que tomar su tiempo. Tranquilo, no hay que jugar con rapidez, tienen ventaja de bola. Eh, y esa bola la sí, jugó más lejos y ha picado... Sí. Normal, normal, ha jugado muy lejos sí. y se ha ido la bola. No la ha aguantado bien. Creo que estamos mm -hmm. diciendo, ha tenido razón de tirar el tirador de Murcia. Sí, sí, claro. Tenía que probar algo, pues se ponen a claro. animar ahí, ganarlo era difícil, tiene que tirar, intentar hacer caro, no ha hecho caro y aún así, fíjate, le ha, le ha valido porque, bueno, no, no, no ha conseguido... Es que ni cortar, es que no sé si casi tienen dos, ¿eh? El equipo de la Federación Murciana. No sé cómo lo ves tú, Mendí, pero... Mm. Para rimar, yo a 6 metros, bajando… Eh, bueno, eh, el pique para mí está bastante… A, a media altura, yo me, me sentaría, me, me bajaría para jugar. Tú que puedes. Tú claro. que puedes. ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, no podría con el menisco. <risa> pues lo bueno. ha he hecho. Me he escuchado y, y lo ha he hecho y lo gana. Bien jugado. Bien pero jugado. sí, la jugaría a media altura, también. Bueno, siguen comentando eh, los blancos ahora Tres bolas contra dos, pero hay que tirar bien Porque lo vamos a, a recordar Solo falta un punto Al equipo valenciano para ganar esta partida Vuelve a tirar Y pega muy bien, muy, eh. muy bien. ha Tirazo, hecho palé, palé eh. Juega de maravilla este jugador Desde que ha entrado, ha tirado muy poco Pero ha pegado casi todas las bolas eh. Sí, sí, es que tiene un buen balanceo de brazo eh. Sí, muy, muy es bien. que la, la bola sale bastante baja Pero con, con bastante muñeca sí, Y sí, con sí. mucha rotación Eso lo cual le permite a lo mejor pegar algunas bolas un poquito delante y quedarse más sí sí ha cortado ha cortado de las otras dos seguro vamos sí. o sea, solo tienen un punto ahora la federación murciana y está bien ¿eh? porque el hecho de cortar ya está bien para hacerlo tirar si tienen que tirar dos veces más o lo que sea muy bien juega o... otra vez ha entrado con su bola no sí. gana el punto no gana pero... el punto pero ha cortado dos veces sí exacto y son dos puntos que pueden molestar para jugar las dos últimas bolas. Normalmente deben de tirar, claro, dos veces para intentar hacer el máximo de puntos claro. posibles. Si pero tiran bien y hacen dos caros, pueden ver. meterse en partida para jugar una siguiente mano. No sé tú, pero yo haría tirar el arrimador primero. Sí, porque no ha tirado, claro. No ha tirado y si, fa si falla, por lo menos fallará a la con la primera y podrá jugar la última bola arrimando. Bueno, ah, uy, hola. madre mía. Pues se ha hecho.. ha hecho jugada, ¿eh? ha, ha pegado el bolo, se ha movido de un metro cincuenta para atrás y ahora creo que tienen dos puntos al suelo. ¿Eh? Son dos o tres. Pues, ¿Dos? no lo sé si la tercera es de… Dos, dos. dos ¿no? La, la dos. otra es de, de, de Eusebio. Sí, de la Federación Valenciana. Pues va a jugar, el, intentar Im meter la tercera bola. Importante es sumar este punto. Sí, sí, por la distancia que llevan, claro. Pues bien jugado. Sí, la ha puesto, sí. Pues tres puntos, bueno, 11-7 y van a una mano, ¿eh? Ahora… Cuatro puntos para el empate. Ahora más posible. Es complicado, pero no, no, no es imposible. tan complicado como antes. Hablábamos de un 12, milagro 7, ¿no? Y, sí, 12, son cinco 7. para empatar. Sí. Y seis ganar, ah, claro. 12, 12-7, eso es. Lo que van a intentar, ¿eh? No, Uno sigue teniendo muy complicado, pero bueno. El juego sería jugar bastante corto e intentar contraatacar si hay un fallo del equipo valenciano. Y lo, lo que ha hecho, ha tirado el bolo bastante corto. Está bien, la distancia. seis metros. Es eso. Bueno, principio de esta última mano decisiva. Distancia de juego otra vez, claro, corto, siete metros. metros más o menos, siete metros, seis siete metros para intentar hacer esos cinco puntos que. Pues, convertir de una bola campana. Sí. ¿eh? El tema es que no tiene, que tiene, el tema es que Murcia tiene no, no puede perder bola. No, no, no, claro. Lo tiene muy complicado. Tiene que jugar prácticamente al 100%. Eso es. Y han puesto una primera bola que se puede perder, eh, que no se va a tirar, y bueno, han ganado el punto los valencianos, pero ellos, si pega esa bola el, el, el jugador de, de Murcia tendrán que jugar bien para ganar este punto a cada vez. Pega la bola, bien juego. pero no se ha quedado y solo tiene un segunda, punto en pista. segunda sigue siendo de Valencia. Sí. Ahora sí. tienen que, que clavarlas todas para intentar empatar. Necesitan cinco puntos. O que se mueva el bolo. Muy bien jugado. Muy bien, bien jugado, bien jugado. Ese En la que tengan un fallo ya está. Pues ese vio que se había perdido sus dos últimas bolas muy importantes en la mano anterior. Ahora hace mucho juego en esta mano apretando al equipo de Murcia. Ahí. Pues a ver. Lógicamente si no se pasa nada eh, No pueden ya ganar la partida Aparte si sí se mueve el bolo Y lo van a intentar Pero bueno, complicado, muy, complicado. muy complicado Un milagro como se dice Yo pienso ya que ni Lourdes Ni, ni Lourdes, Lourdes Ni Lourdes va <risa> a intentar embolichar supongo Deciden arrimar, intentar ganarlo Lo que casi ha hecho, ¿eh? Ponen el bolo en peligro Está justo leado y bueno mmm... Si no altera el boliche y pega la bola Le pueden dar la mano Eso es Hace caro claro. Caro seco y ya... Ya creo que... Creo que está un poquito... Tiene dos puntos. Sí. Dos puntos del suelo. ¿Posible? Sí. Ahí. Podemos decir que Valencia ha ganado la partida. Que sí. se pone con dos puntos de ventaja. Ha ganado las dos dupletas. Y se va prácticamente con los deberes hechos. Casi casi enfundándose en la camiseta ya de campeón de España. ¿eh? Eso es, eso es. Me ha picado mal. Bueno, juegan hasta el final Con los puntos, claro En caso de que, bueno, caso de que Murcia le ganara las dos partidas, claro Los puntos suman Bueno, los murcianos siguen con compañerismo Se chocan la mano eh, Muy bien Bien jugado han ganado el punto, pues no, vamos ganado. a ver el eh, boliche también, eh a ver. Sí, sí, vamos a ver Si sigue tirando Tirando bien, el tirador valenciano que ha hecho su partida, ¿eh? Como mirar la bola, se la come entera. y ¡Bien tirado! Se bien acabó. Tirado. Terminó de la Vamos manera a... perfecta. Vamos a ver lo que dicen estos jugadores. ¿No se vio? Si no lo son ellos, Paco, en 20-30 años se acaba la petanca, tío. Si no es por ellos, esto se acaba. Hola chicos. ¿Eso tú también. Bueno, están muy contentos. Ahora los Valencia. Pues. Vamos a ver en algunas palabras esta partida, cómo pensáis que ha ido. Tú has tirado muy bien, has hecho tu trabajo, has jugado las bolas importantes y, sobre todo, pues, eso que sí. te os ha animado, has hecho un trabajo fantástico de seleccionador. ¿eh? Y bueno, ¿cómo podrías resumir tú esta partida? Bueno, la partida de verdad es que ha estado. Al principio hemos empezado fallando muchas bolas, pero después ya hemos empezado pillando un poco el tranquillo, ya hemos empezado mejor y agregando el gol hemos ganado. Pues nada, eh, ya está muy bien la partida. Es verdad que al principio perdonamos la mano que podemos hacer unas cuantas, pero bueno, luego ya hemos ido cogiendo un poco la pista, tal, el rollo y ya todo ha ido para adelante. Sí, una, una partida que ha empezado, vamos a decir, de manera un poquito tímida porque pues vosotros los tiradores habéis empezado fallando y bueno, tú has animado bien y luego ha cambiado la cosa, se ha empezado a tirar. ¿No crees, Suso, que ha hecho la diferencia el tiro y que es lo que ha permitido ganar esa partida. Bueno yo creo que al final, eh, una final, yo se lo comentaba ellos esta mañana cuando hemos tenido la charla, en una final es normal que los tiradores empiecen un poco más tensos, es normal. Ah. Entonces los puntos son los que empiezan a cargar la mano. Mm, sabíamos de que, de que si Eusebio coge el punto es un, es un arrimador muy machacador y le va a dar ventaja al tirador. Eh, ellos han jugado muy mentalizados a que, a que la final haya que arrimar. Las bolas, yo estaba en la, tele, en la otra pieza de televisión, les he dicho que tienen que tirar las justas y al final el juego, arrimando y empezando bien la mano, le da facilidad al tirador y el juego va saliendo. Eh, lo más importante, pues lo más importante es el grupo que tenemos aquí, que por eso se ha llegado a la final, el grupo eh, de seis jugadores más. más. ...el Técnico, yo me incluyo porque, evidentemente, somos una piña y eso es lo que está haciendo de que nos metamos en una pista y que, y que hagamos la petanca que seamos hacer, y ya está. Y, y bueno, no sé si se le hubiera en la primera ronda, y ahora, pues ya ya veremos a ver. Pero bueno, que ellos han hecho un campeonato formidable, formidable. La verdad, ellos y la otra pareja igual, y los otros en tripleta y individual. O sea, estamos haciendo un torneo que la verdad es que eh, yo sabía que tenemos calidad para eso, pero de verdad que no esperaba que un jugador como mal que es su primer año, como Rafita que es su primer año, que, que jugaran en, en el nivel que han jugado. O sea, yo sinceramente estoy muy, muy, muy ilusionado y, y satisfecho del, del juego que están haciendo. Bueno, si tienen las capacidades para ganarla, eh, bueno, ahora hay que aprovecharla y suerte a vosotros para esta tripleta. Creo que ahora os queda... Sí, nos queda la, la, la tripleta y, y el individual. El... Entonces... Ahora pues a, a intentar jugar bien esa y Habéis hecho veces. buen camino, pero ahora tenéis que rematar y... Sí, no, no a hecho nada hay que, hay, que, hay que continuar, pero sí que es verdad Que bueno, que tenemos eh, una, una Ventaja notable, en la que con los pies en el suelo Y teniendo Cabeza, eh, lo tenemos más fácil Evidentemente eso que si hubiésemos perdido Lo tenéis encaminado bueno, Y hay que disfrutar de esta ventaja, muchísimas gracias no, y nos vemos no, ahora no, lo primero Este partida va, va a ir para, elcaparra. para. Elcaparra. <ríe> Bueno, pues nada, muchas nada, gracias. Chicos, ¿eh? Muy bien, Nos vemos enhorabuena, chicos. Para, para esta tribeta y este mano a mano.